formato serio. Vamos a ampliar un poquito la parte jurídica con experto del área, por supuesto. Es de acá, de la empresa, y nosotros estamos felices y contentos porque él nos va a explicar sin exaltarnos, sin irnos a lo personal. sin ah, se No, nada que ver. ¿Usted quiere que le apoye en su área. Entonces, Gerjan Lantigua está aquí con nosotros, comentarista de De Mañana y productor de de una gran gama de programas televisivos acá en la empresa. Los recibimos con un fuertísimo aplauso y bienvenido. A muchas gracias, eh, bien. bueno. líder. Hola, Georgian, ¿cómo eh. estás? Eh, estoy muy bien, bella, buenas tardes a todos ustedes, a mi amigo y hermano Génesis. Eh, que debo decir que estoy aquí por Génesis. Ya, yo sí. pensaba ¿Es que era Sí, sí. Ya los muchachos eh, están activos. Y por igual. nosotros. No, no, y por ustedes, ¿sabes? Porque. Eh, Ernesto, Néstor. Muy durones, eh, muy duros. Eh, duro. eh, saludo de a la gente que nos está viendo otra vez. Los saludos. Guane, guane. Los ya. muchachos, los tigres, dicen que cualquier problema legal, los ya, tigres, o sea, a veces Los de Fesimoto, saludos. muchachos de Fesimoto eh. que traten está? siempre Venga. de andar legal para que no le quiten su motor. Sí, tenemos ya dos cacos. Hay uno que no que nos exoneran la multa. Ah, no, excelente, excelente. <risa> saludo a la gente de Fesimoto. Ya, ya, nosotros Estamos te invitamos Te invitamos porque el fin de semana fue un... Fue el tema principal que hablamos al principio. Y lo hablamos más de lo que pasó. Pero en esta parte, nosotros quisimos invitarte para que nos no des un poquito de luz en sentido legal de lo que sucedió eh, con el festival Hell Feds o eh, Fiesta el del festival, Diablo. El Festival del Infierno, del que es como infierno. realmente se traduce. Sí, Hell, exacto. que es infierno. Exacto. Y de feste, de festival. Pero que al principio festival se llamaba eh, eh, el, el Festival del Diablo. Él le cambió el nombre uh -huh. porque al principio sintió Sí. Entonces, muchas personas, en la barbería me di cuenta, eh, aquí nosotros tuvimos una discusión ahorita, y, más, y muchas personas afuera, decían que estuvo bien y correcto que a él le quitaran la fiesta por el nombre que utilizó. Entonces, nosotros queremos saber si en este país es, es permitido, si es jurídicamente permitido, y qué complicaciones pudo haber traído eso, que se utilizará supuestamente, eh, autoridades para poder quitar, cerrar la, la, la actividad. Bien, mira, eh, lo primero que hay que explicarle a, a la sociedad dominicana es verdad, que nosotros vivimos en un estado social, democrático y de derecho. En este caso, para poder entender eh, lo que nosotros vamos a explicar, tenemos que apartar la, las pasiones eh, religiosas que evidentemente están muy... Eh, eh, muy centradas ¿sí? en esto. Eh, en, en este tema. Hay que apartar la, las pasiones eh, eh, religiosas y también esa, esa, esos tabúes que tenemos. Porque este es un país que lamentablemente todavía vive mucho en, en, el, en, los, eh, en, en, en el atraso, mismo. en el oscurantismo. Sí. Y hay que romper con esa parte. El país donde el hombre le teme hablarle de sexo a su hija, pero enamora a la enamora sí, de la vecina. Eh, la sociedad, luego de que el hombre salió de la caverna, el hombre primitivo, que en ese momento no había derecho, o sea, el, el hombre era eh, nómada, andaba por cualquier sitio, o sea, ahí no existía el derecho. Inmediatamente el hombre eh, conforma el núcleo familiar, eh, crea entonces lo que es el sentido de la sociedad, porque inmediatamente eh, se, se, se internó en las la cavernas, comenzó, por ejemplo, a tener familia, eh, un, un entorno, eh, eso te hace inmediatamente un entorno social que va creciendo. Cuando el hombre entonces se dio cuenta, que este, entre, entre este grupo y aquel se estaban disputando el derecho de propiedad de la cosa, por ejemplo, de un terreno, de, de lo que sea. Comenzó entonces esa disputa de, del hombre por el hombre. Y entonces eh, eh, nació la necesidad de crear el derecho que normara la conducta de cada quien. O sea, eh, tu, aquello es tuyo y esto es mío, tú puedes llegar hasta aquí, eh, yo puedo llegar hasta allá y entonces eh, por eso tú ves esa degeneración del derecho. Hasta lo que hoy tenemos, hoy que podemos decir que tenemos, por ejemplo, leyes y tenemos una constitución, que es la, la, la ley eh, suprema eh, que eh, rige un país. Sí. En este caso nosotros tenemos una constitución que establece, y le mandé a los muchachos ahí para que compartamos esta parte que es la, para explicarlo eh, ya luego de este contexto histórico, que sabemos por qué surge el derecho, saber qué es la constitución. ¿Verdad? Y como ya decimos que es una norma suprema, es la norma suprema de, de, de un sí, Estado, de una nación, de lo país. que sea. Y de ahí tú debes regirte, de ahí tú tomas todo para tú entonces regirte. Nuestra constitución, la dominicana, que casualmente se celebra mañana, el día de su fundación, en mil, eh, de, de, de, de su creación uh -huh. o su proclamación en 1844, eh, en su artículo 6 establece la supremacía de ella misma. Te dice ese artículo 6 de la constitución que todas las personas... Y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y, funda y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. ¿Cómo se traduce eso? Mira, eso que está escrito en la Constitución es lo que está por encima de todo y ya. Y no yo hay vi, otra yo discusión. Yo vi algo de, de Marino Zapete hoy en un uh -huh. programa de Univision y él, de, él le preguntaron que, que era la verdad y decía, la verdad está sujeta a lo que una persona determina, un, por ejemplo, una ley. Si sí. la ley determinó que es, eso es así, entonces esa es la verdad. Tú sabes de por, eso. tú sabes por qué pasa eso. Por ejemplo, en la Constitución de 1844, que es la que venimos arrastrando, lógicamente con modificaciones, eh, tú eliges una, un grupo de personas que te representan, porque nosotros somos una democracia representativa. Es decir, tú votas por, por, por legisladores que son los que te representan ante el Congreso uh -huh. y son los que eh, eh, votan eh, eh, en función de una ley o no. ¿Qué resulta? Tú elegiste a esa persona para que te representen. Entonces, esa ley, que es el marco jurídico, que, que, por ejemplo, que se establece, ustedes hablaban ahorita de, de, del derecho de autor. Y ustedes le tienen miedo, ¡ay, el derecho de autor! ¿Por qué? Porque hay una ley que lo norma. Y sí. hay un régimen de consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? El artículo 7 de la Constitución Dominicana establece, y aquí es que yo quiero ser claro, que somos un Estado social democrático y de derecho. Y vamos a leer ese artículo para que la gente lo vea Dice ahí, la República Dominicana, ojo, no Haití, ni, ni, ni Venezuela, dice, la República Dominicana es un Estado social democrático y de derecho organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales. Y dejémoslo hasta ahí para no, ¿verdad? Y de los derechos fundamentales. Pero, ¿qué dice el artículo 8 que le subsigue a ese artículo 7? Dice que la función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona. Míralo ahí. Fíjate cómo la Constitución te va dando una, eh, eh, te va ordenando la conducta que deben tener los ciudadanos en esta nación. Y entonces, el artículo 45 de la Constitución es más claro todavía con relación al tema que estamos tratando. Y te dice que toda persona eh, tiene derecho a la libertad de, de conciencia y de culto. Y dice ahí, el Estado garantiza, el Estado, la libertad de conciencia y de cultos. Con sujeción al orden público y respeto de las buenas costumbres. ¿Qué significa ese artículo? Que tú puedes creer en lo que tú quieras. Y tú puedes rendirle culto es a, eso, quien tú a quien tú quieras. Hay unos que le rinden culto a Jesucristo. Bien. Sí, claro. Otros que, por ejemplo, y vámonos a las religiones. Unos son católicos. Bien. Nadie puede ser perseguido por eso. Otros son testigos de Jehová. Que en principio eran rechazados. La gente se le, como que se le va olvidando esas partes históricas de, de la República Dominicana. Recuerden uh -huh. que cuando, cuando comenzaron a, a introducirse los testigos de Jehová en nuestro país, lo primero que eran rechazados, incluso eran hasta eh, eh, se burlaban de ellos y de todo. Pero en la Constitución te establece ese régimen de derechos que tenemos nosotros los dominicanos, de que se nos respeta en lo que creemos. Yo, por ejemplo, no comulgo con nada de eso de Halloween, No. Ahora bien, yo, yo respeto decía y defiendo el derecho que tienen esas personas de creer en lo que quieran. De eso hablabas. Tú pero crees en Jesucristo, hay otros que creen en Alá, sí, otros pero... que creen en, en, en el Buda, otros y que, y otro que son y ateos, y que, que, son con ateos momento que no, no creen, no creen en nadie. Porque sí, hay ¿sí? gente que cree en todo y otros que no creen en nada. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Si una persona... Perdón, Lleria, ¿eh? ¿eh, que te interrumpa. Neto eh, decía al principio uh -huh. del programa que lo que estuvo mal, o sea, lo que no debió ser fue... El nombre. No, no importa. Porque promovía. Es que miren, yo puedo decir ahora mismo aquí, o donde yo quiera que esté. Eh, yo voy a adorar a, a, a, a eso, a, al demonio. Hice mi derecho. O sea, yo puedo hacer incluso un culto claro. para adorarlo. Ahora bien, ojo, para que la gente no me saque de contexto. Yo no estoy diciendo que hay que adorar a, a, a ese señor o a esa cosa. Esa es cosa. tu creencia no, particular esa es la creencia de tuya de tu propiedad. Hace. Ahora bien, yo respeto el derecho que tienen aquellos de decir... Yo no creo en eso. Yo creo en, en, en el demonio y voy a adorar el, al demonio. Porque honesto, la ley puedo, lo esto. protege. Necesito que hagas La ley Néstor. lo protege. O sea, por ejemplo, los católicos no te pueden pretender. Tenso, mira, los católicos ni, lo, ni los cristianos pueden pretender perseguir a aquellos que no creen en lo que ellos creen. Porque entonces tú les estás violentando un derecho. Ay, son mudo. Si hay gente que dice, por ejemplo. Budo, no, ah, pero te, permiso, pero tú le estás haciendo fiesta al diablo. Mira, él, pero, está, pero claro, no importa. Él. Pero si él Escúchame, está haciendo está eso. Bien, está bien, Yerian, está bien, está bien. Sí, vamos bien, a ver. Mira, vivimos. En, en un país en no, no no no no no Nosotros vimos eh, en un país pero, que es laico. no no no no país no no un líder. país católico? no no escúcheme, líder. no no ¿Cómo pues usted? no no que un evento sea llamado Lucifer. Ni, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Es que a mí no me importa eso. Es que ellos tienen el derecho de hacer lo que ellos entiendan. ¿Me entiendes? O sea, es que el derecho no es si tú estás de acuerdo o no. Es que el derecho es el derecho. O sea, una ley no es que si tú te vas a poner el casco o no. Ah, porque la ley ah, no, digo, no diga no lo más de ahí. Con... No, pero, pero escúchame. No, Por ejemplo, no. cruzar el semáforo en rojo no es si, si tú estás de acuerdo o no. Por ejemplo, yo puedo estar de acuerdo con y rojo, pero no me puedo ir porque la ley me lo prohíbe, o sea, usar el casco protector, por ejemplo, o, o, andar o, el con mi ciudad, de o el cinturón de seguridad, o andar, por ejemplo, a alta velocidad en el centro de la ciudad. Yo puedo estar en desacuerdo y andar a alta velocidad, pero la ley me lo prohíbe. O sea, yo no puedo. En la base a la ley yo también. Base ley, en base a la ley. base la ley. En base también, a la ley. Y en base todo. a la creencia también. Porque tú puedes creer en, en Dios. Eh, tú puedes ser católico. Y, tú, y otros pueden ser testigos de Jehová. Otros pueden ser musulmanes. Otros pueden ser ateos. Otros pueden ser lo que quieran ser. Es que tú no puedes imponerle al otro el criterio claro, de lo que tú no. crees. Es bueno, es bueno, y vale, el derecho, es, y es bueno que la gente lo entienda: uh -huh. el derecho no es, como dicen en el campo, a según. Ay, eh, eh, eh, este no y a Kelsey. Sí, no. Hay, hay muchas personas. Como dicen esto, hasta mami, mi mamá que de que católica. Un saludo a tu mamá. Tú sabes que me van. Eso no lo que diga. No, pero mi mamá es testigo de Jehová. Mi mamá y mi hermana son testigos de Jehová. Pero ella me respeta. si me lleva a la contraria de una manera que no se aplica. Porque usted está explicando bajo la ley. Pero mira, por ejemplo. Ahora, Yeyan tiene que estar claro que hay un público de guaguaguas que no ven y de gente de la. Que fue lo que yo, como dije, en la bebería me comieron. no pero es que tú no puedes. Ah, es que saludos, mamá. Yo no puedo venir aquí a, convenc a, a, a querer convencer al público. Entonces, el, yo a hay, decir la hay cosa personas como que son. entienden. Como la ley lo, no lo, lo dice. Oye, lo oye, lo dice, oye como una persona me, me, me dijo: una persona que me dijo, eso está bien porque eso es un desorden. Ellos ven que esa actividad era un desorden, ¿sabes? Pero la actividad ni, ni siquiera prácticamente se había iniciado. Fue como a las 5 de la tarde, ¿verdad? A las 5 de la tarde. Incautaron todo, lo apresaron. Ajá. Yo quería hacerte una pregunta referente a esa Digo parte. ¿Qué que iban a vender droga? ¿qué? Sí. Sí, o o sea, que, iban. que iban. La DNCD pasó por... Se vencer. coló la información y de, la DNC de pasó por... Sos chivatos de 200 pesos. Ya, <ríe> <ríe> Entonces, Yerjan, ¿no? ¿qué procede aquí legalmente hablando luego de que se hizo un proceso de apresamiento bajo ningún cargo? Mira, el joven realmente eh, eh, tiene un daño, a él le ocasionaron él un daño. Él puede demandar, Lo que ¿verdad? hay que ver es quién le ocasionó ese daño, porque incluso la propia constitución establece que aquel que, por ejemplo, que viola un derecho está obligado a resarcirlo. ¿Cabe la posibilidad de hacer demanda? Sí, o... hay que identificar cuál es la autoridad competente. Aquí realmente las demandas contra el Estado casi nunca prosperan por un asunto hasta cultural, tú ¿sabes? tú uh -huh. pero realmente el joven tiene un daño, un daño claro. causado, por ejemplo, que es la pérdida de, ¿cuánto? 6 millones de pesos. Sí, y si de los artistas, 50%, ¿no? que no, sí. Exacto. Sí, pues, artistas hay que pagar la mitad al sí. año. ¿no? Exactamente. Y, y, no, y, y, por ejemplo, hubieron muchas personas que estaban reclamando en la actividad. Su pago de o sea, entrada. Su pago, y eso también le afecta a otro tercero, a persona, ¿sabes? Ah. Aparte que le afecta a no, él económicamente, pero, él por él ejemplo... Él va a quedar mal parado. Exacto. Yo que compré una boleta, esa boleta que yo compré sí. me afecta Ay, a mí, que... ¿sabes? En cierto modo o viene pro consumidor o no sé si una entidad va a, a, a buscar una forma porque sí y eso una y todo eso que tú ves es parte de lamentablemente del atraso que nosotros tenemos en, en, en materia de desarrollo como país no solamente en el sistema de justicia sino en todos los estamentos de, de, de, del estado no del gobierno del estado en todos los estamentos hay, hay un atraso con relación a, a este tipo de creencias que es lo que provoca ese tipo de, de, sí. de actitud en principio yo veía que ah mira el muchacho lo montaron en una guagua Oye, esto, lo, o sea, lo montaron en una hueva como un delincuente, como un ahí, Y no Fai hay una sola acusación en su contra. O sea, ni siquiera tenían aparentemente una orden de un juez para apresarlo a ese joven, se lo llevaron y ustedes luego lo sueltan sin ningún tipo de cargo. Le violaron a, a él sus derechos fundamentales, claro, el de la libertad eso era lo que y, yo y el de la dignidad y es que también. Néstor y el no de la libertad. O sea, Tú estás abusando, haciendo un uso abusivo de, de, la, de la autoridad y no hay quien lo rezarse. Entonces, eh, lamentablemente, vivimos en un país que, que está anclado en una gran parte en el atraso, y hasta que no rompamos con ese tipo de, de creencias y de criterios, tanto en el manejo de la ley como, como el, por ejemplo, de, la, de, de las propias creencias religiosas, eh, no vamos a avanzar mucho. Sí. Bueno, a las personas, ya eh, nos no queda poco, ya eh, no han escrito por WhatsApp, eh, tenemos algunos de los nombres. Todas las personas que, que nos escriben ya tienen una, una boleta ganada para ver a los mm. de mañana. Y a las personas que nos pueden llamar y opinar sobre el tema a través del 809-725-0505, pueden dar su punto de vista. De, ...de este tema tan controversial... Eh, ...estamos leyendo, dicen... ...saludos, mi nombre es Agustina Enrique... ...me encanta, me gusta su programa... ...gracias y un saludo para ella... ...nos saludan también, buenas tardes... ...no nos dicen el nombre y otra persona, ok... ...dice otra persona, yo quiero una boleta... ...ok, ¿dónde la busco? Aquí en Telenor... ...te van a registrar a la persona que no lo no por WhatsApp... Eh, ...el... ...cuando el, escriben por WhatsApp, pongan su nombre... ...pongan su apellido, nombre, por favor, por favor... ...sí, porque luego ya, creo que no queda una sola... ...de la que veo aquí nos queda solamente una... ...una sola boleta... Yayan, gracias, por, por, gracias a ustedes. por, iluminarnos a nosotros y a, y a Néstor eh, y a Néstor de manera sí, jurídica. Sí, no, no, y no. decirles Génesis ah, a la gente que esto es una cuestión meramente de derecho. Esto no es una cuestión de, de, de, de pasiones eh, eh, ni, ni, ni de no, moral es que tenemos ni de aspectos religiosos. Que le recomendaría a joven Warner? Eh, a él, no que, que monte otra actividad, que monte otra actividad y que trate de recuperar eso y que al Estado uh -huh que le busque eh, algunos arreglos para que él pueda recuperar eh, parte de lo perdido, porque que fue un exceso de autoridad. Claro, bueno. un abuso. Eh, también me conté algo que Olga Dinal no quiso ni siquiera dar la declaración y estaba ahí presente. Sí. Y era la fiscal. Y no, porque, tampoco prego, la procuraduría dijo Porque nada. realmente no ellos no, no, se, no se imaginaron que eso iba a causar un escándalo como que, que generó. Bueno, mil gracias ayer ya en la antigua. Eh, usted quiere ver a Aguario, usted lo va a ver todo día días por la mañana. eh. De, de mañana. mañana, a la mañana mandando a rompiendo fuego. Todo. Uh -huh. Andando fuego a las personas que nos están escribiendo. Todo el que nos está escribiendo, eh, las cinco últimas personas, eh, primeras personas se llevan la boleta para ustedes ir mañana a ver el partido de los toros contra los gigantes a las 7 de la noche. Así que nada, se acabó el programa, muchachones. Eh, nos vemos mañana y recordarle a las personas que todo este contenido está en nuestras plataformas digitales de Telenor. Así que nos vemos mañana. I